Decíamos que íbamos a ver flores para mi casa, pero es que hoy van a ser frutas para mi casa, porque Javier, de Floristerías Mayo, hoy nos ha pasado antes por la frutería, antes de venir a Ocho Magazine. Muy buenas, Javier. ¿Y estamos con fruta. ¿Por qué fruta hoy? Dijimos el otro día que vamos a seguir haciendo una serie de programas hablando de centros de mesa. Uh -huh. Y antes de seguir avanzando con otro tipo de centros, dije, vamos a hacer uno con fruta, algo que tenemos en casa, porque es lo de... Flores para mi casa con cosas que tenemos siempre en casa. Cosas que tenemos a mano, cosas que se pueden Fátiles, que crear, gente... que, que dejan crearse, ¿no? Este centro además tenemos el Día de la Madre ahí y. Te es iba a preguntar muy... por ello, Javier. Y es que es importante. Eh. ...que la madre pueda realizar un centro bonito ese día... ...le vamos a dar una idea de cómo hacerlo de una forma sencilla. Bueno, aparte del centro para el Día de la Madre, Javier... ...también para todas esas personas que quieren tener un detalle... ...que se pasen por Floristerías Mayo, ¿no? Sí, pues tenemos un abanico de posibilidades impresionantes... ...los ramos o flores mmm, de, de siempre... Con, ...con unos diseños muy especiales, las rosas por supuesto... ...y luego tenemos una colección de cestas y de centros... Eh, con unos... Eh... Eh, unas bases preciosas, unos pozos, un, unas unas unos balcones, unas cosas preciosas, hay que verlo, hay que verlo allí, unos marcos, hay un montón de, eh, como barcos, hay un montón de, de, de diseños de, de cestas preciosas. Tenemos unas hortensias magníficas eh, en cesta también, igual que un montón de, de plantas de flor que se pueden poner también en varios tipos de recipientes y hacer un regalo diferente y bonito. Bueno, pues con propuesta poder. de Floristerías Mayos para aquellos que quieren regalar, para los que no son la mamá, y para las mamás propuesta de cómo decorar su mesa, se invitan a comer la gente ese, ese 1 de mayo, ese día. Así que vamos a ver, ¿cómo tienen que hacer las madres que nos están viendo en casa o aquellas personas que quieren sorprender a sus invitados con un buen centro con frutas? Javier, ¿por dónde empezamos? Vamos a ponernos, como siempre, a hacer. Vamos a ver. Lo primero es buscar una base. Yo he traído este típico que es un frutero, frutero de cristal, transparente, en este caso puede ser opaco, a mí me gusta transparencia transparente mucho, porque el hecho de que sea transparente todo, los elementos con los que trabajamos, que tienen mucho color, queda siempre muy bonito. Vale. <coughs> en este caso vamos a utilizar varios tipos de flores muy sencillas, vamos a utilizar un tipo de, de, de girasoles, vamos a utilizar dos variedades de crisantemos de, de botón preciosas, sí. en amarillo y en verde, y luego unas hojas y, bueno, algún elemento más. Claro. He traído para, para, para darme un poquito de soltura al centro y que no quede tan, tan, mazacote. tan mazacote, porque la fruta, claro, es claro. son elementos muy, muy compactos, grandes. grandes, pues he traído... Eh, este tipo de esparraguera, que es un, un elemento Iba que de todos conocemos. No, no, no, no. Esta es con la esparraguera común y vulgar. Esparraguera. ¿Me voy a ir quedando sí. con esto, a ver si se me va a Vamos a colocarla Le voy aquí. De... ¿Os acordáis que hacíamos en una ocasión, dijimos, la, la idea de que los elementos era bueno colocarlos triangulando, ¿os acordáis? Sí. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer con este... Esparraguera. Con esta esparraguera. Vamos a colocarlo en tres puntos. Vale. Y luego vamos a colocar... Lo primero vamos a colocar... No. Ah, compadre. Mandarinas. Unas mandarinas. Las mandarinas nos va a hacer un poquito de, de base. La fruta, eh, lo ideal es siempre colocarla al derecha, es decir, eh, de su forma natural. Vale. Con el rabito para arriba. Es... Como eh. están estas manzanas. Muy bien. Vale. Ideal es colocarlo en esta posición. Vale, como lo tengo yo aquí, con esto hacia arriba. Exactamente. Vamos a colocar unas cuantas que nos salgan un poquito de base aquí del. y que nos sujeten. Uh -huh. No sujeten esto. Una Siguiente vez colo piso. Colo colocamos, vamos a empezar a colocar otra serie de elementos que pueden ser unas manzanas. Unas manzanas. Vamos a colocar. Entre medias y ayudándonos con las manzanas, estas unas uvas, ¿vale? Para rellenar un poco huecos. Exactamente. Es más maleable la uva, sí. ofrece más versatilidad que vamos lo que es la a hacer manzana. Siempre intentando que, que cuelgue la uva ah, un poquito hacia vale. afuera, que nos va a dar mucho juego. Por eso digo que entre medias vamos a colocar en todo momento nuestras uvas con caídas. Vale. Eh, se me ha ido. ¿Cómo se llama? Aguacates. Unos preciosos aguacates que me ha proporcionado mi amiga Rocío, con, junto con todo este tipo de, de material. Es una frutería que me da siempre un, no, desde luego, unos vamos, elementos brilla esto, preciosos. Estas manzanas, no sé yo, han tenido, las han pulido antes de traerlas. Porque seguimos han... colocando alguna mandarina para añadir y vamos a colocar ya ahora elementos que nos van a dar un poquito más de color ratones, sí. de gente que lo como haga. veis yo voy entrando y saliendo metiendo para que nos haga transparencia sí exactamente entre medias voy colocando para que nos den color por varios varios sitios vale los vas a aprovechar todos Voy a aprovechar Fíjate que todo. cuando he visto todo en la mesa digo, pero esto va a entrar aquí. Voy a intentar sí, sí. colocar... Y por último vamos a colocar unas fresas, ¿vale? Las fresas me voy a esperar. Vale. Porque antes de colocar las fresas, vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar nuestras flores, que es nuestro principal elemento. Que así, ustedes lo vean. Vale. Ah, y así sí, nos va anula. a quedar luego una serie de, de huecos entre medias que nos van a decir dónde van a ir girasoles vamos a colocar tres girasoles en tres elementos en tres sitios que nos parezcan es una buena combinación la de frutas y girasoles por lo muy bonita veo. es una combinación perfecta pero, claro, me dices a mí qué flor combina con la fruta pues no caigo yo ¿eh? en cuál pero esta es verdad que combina muy bien eh, la fruta y, la, y, y las y las flores combinan muy bien pero también vamos, tenemos que decir a nuestros espectadores, eh, espectadores que es eh, complicado sí. el que convivan. ¿Verdad? Eh, lo, eh, la fruta crea un gas que eh, hace que la ah. fruta se corrompa muchísimo más rápido. Vaya. ¿Vale? Yo pensé que estábamos hablando de estética, pero no, vamos más allá. Sí, sí, sí. sí. Mm. Mira, Y ahora lo que vamos a hacer es ayudarnos con nuestra con nuestras flores y vamos a ir cre creando espacios que es lo que nos va a dar un centro completamente diferente. Ahora entendemos lo que nos decías, Javier. Ahora que te vemos operar, <risa> <risa> como quien dice, con el bisturí que tienes en la mano, ¿eh? No me digan. Habéis visto cómo cambia totalmente el centro de frutas, cambia a otra a otra historia. Esto lo habías llamado botones. Sí, es un cris botón, un crisantemo botón, que lo hay el green, que es este verde, obviamente, y luego el amarillo. Hay algunos colores más en rosas y en otros colores también muy, muy atractivos. Vamos a colocar algunos, unos cuantos amarillos en estas zonas. Eh, hemos traído, no sé si dónde nos hemos puesto, unos chupetes. Sí, los ha recogido antes. Mira. Este tipo de chupetes. Esto se llama chupete. Sí, nosotros lo denominamos así. probeta de plástico. Probeta de plástico, exactamente, ¿Qué donde consiste? vamos a Vamos a enseñarlo. para poder poner este tipo de flores vale. si queremos que se conserve mucho tiempo. Ah, entonces metes aquí el tallo con un poco de agua y luego ya lo pones. Exactamente. Ah, vale. Pero en este caso lo vamos a dejar así porque yo concibo que este tipo de centro, ese es un tipo de centro que vamos a hacer para una comida. Para un momento dado. Va a durar? Suficiente, porque tampoco Suficiente. va a Suficiente. Cosa... Esto en estas condiciones puede durar como 24 horas perfectamente, pero perfectamente eh, en buen estado, ¿eh? uh -huh. Vamos a colocar lo último, las fresas. Y ¿por qué las fresas? Las fresas es un elemento muy delicado y por eso a mí me gusta colocarlo siempre, siempre, siempre al final. ¿Qué te va pareciendo? Porque son más irregulares, a lo mejor. Entonces apoyarlas es más difícil. No, no y la fresa se maca mucho. Se puede mucho. deshacer. Nos va a dar un color muy especial. y A mí me está encantando, Javier. Yo es que no sabía que se podía hacer esto. Vale, pues ahora te voy a terminar de sorprender porque le vamos a añadir... Esto es no la grinda, sino la fresa. La fresa del pastel. La fresa del pastel. Vamos a colocando algún elemento más. Estamos haciendo una, como es una especie de torrecilla. Es un pastel. Lo que estamos haciendo es un pastel. Es un pastel, exactamente, precioso, jugando mucho con los colores. Jugando muchísimo con los colores, que eso es muy importante. Queda muy alegre. Muy bueno, bienvenida a la creo, primavera, al verano. Al, yo creo que está... Sí. Suficiente. Luego, ahora al moverlo, si queremos, le ponemos alguna formas. Limpiamos nuestra mesa como siempre. Como siempre. Y hoy. Voy a quitarle a los chupetines. Sí. Chupetines, has dicho. Chupetes, sí. Chupete. <risa> Nosotros los denominamos así. Te lo sujeto un yo. Deja, sí, yo te lo mentir, Porque lo que vamos a hacer. Cuidado que pesa, ¿eh? Ya veo, ya. Porque son unos cuantos uh, kilos me de me fruta. Tenía que haber avisado Javier que tenía que haber al final <risa> Vamos a colocar un mantel. La este mantel. No haga sola, ¿eh? que alguien le ayude. Este mantel es el papel en el que han venido las flores. ¿Vamos a hacer un camping? No, no, todavía te voy a hacer un recorrido. Vale que, que no Pero vamos a ver, mira. No, no, tranquilo, no, tranquilo, no, tranquilo, tranquilo, sí, tranquilo. Pesa muchísimo. No Entonces, mira. No, es que voy a tardar un poco. El poder apóyalo. En la presentadora. Apóyalo porque voy a tardar un poco. Mira. Porque vamos a explicarle a la gente. Vamos a utilizar esto de Salmamanteles, ¿vale? Vale. Y vamos a explicarle a la gente. Primero el corte. Este corte se debe hacer siempre en esta Aquí dirección es. para que no se vea. Son cuestiones de estética. Pero lo que vamos a hacer para que apoye bien nuestro centro es quitarle esta zona. Ah, está raspando. Ahí como los scouts. De nervio. Cuidado, con mucho cuidado. Que no se nos vaya. Vamos a lo ver. Lo estamos puliendo. Exactamente. Quitándolo gordo para que ustedes me entiendan. Exactamente. Y que nos va a hacer que apoye, que apoye muchísimo mejor. ¿Vale? Con que se lo quitemos un poquitín, el nervio es, es suficiente para que esto apoye mejor. ¿Vale? Me he traído yo el, el ahora, kit del superviviente. Ahora, ahora, ahora. El kit del superviviente ahora. no nos funciona no. mucho, pero vamos, una vez que se le pilla ahí el truqui... En este ya todo controlado. Claro, si hubiera empezado bien desde el principio. En este todo controlado. Vale. Entonces esto ahora ha quedado una superficie muy plana sobre la que puede apoyar perfectamente ya nuestro.. A ver, espera, ¿eh? Te diré. ¡Uy, qué cosa más bonita! y como me gusta! Bueno, tenemos un centro de mesa ya hecho para ese día de. ¿Cómo se llaman estas flores, Javier? Estas flores gordas. Estas hojas, perdona. Mostrera. Mostrera me es, he quedado yo eh, mirándola la, por si alguien la quiere pedir y no sabe cómo se llama. La costilla de Adán. ¿Se llama también? Sí, es, es la verdad. Que, que todas las casas, toda la vida hemos tenido en nuestros porches o en nuestras entradas, esas plantas grandes, que la costilla de Adán, que llaman la, nuestras madres. Muy bien. ¿Qué te parece? Queda fenomenal, Javier. El truco, empezar por las frutas grandes abajo. Exactamente, crear una base. Y rellenando los huecos con las frutas pequeñas y con las flores. Y lo último, las fresas, que van a ser un poquito las que dinamicen el, el tema. Y el objetivo no es que se coman la fruta de postre en la comida. ¿Por qué? ¿O sí? ¿Lo sí. pueden desmangar? Sí, Con cuidado. qué pena. Es que claro, me da una pena, la mamá o quien haya sido el artífice de todo esto, tanto trabajo, bueno, Pero eso ya es gusto al consumidor, si quieren sorprender así con el postre, en la comida de la madre, en cualquier comida, en cualquier celebración, pueden hacerlo con este centro de mesa que hoy nos... Ha sorprendido, Javier, En flores para mi casa y han sido frutas para mi casa, un poquito una mezcla, pero ha sido sorprendente, que eso no cabe duda. Y luego se pueden ayudar de un papel de celófano o algo así, para acabar de darle este aspecto tan tan genial. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti. Por haber no, venido una semana más, en 15 días te volvemos a ver, ¿eh? no nos falles. Sí.